Hola, ¿qué tal amigos? Tencho, ¿cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hacer otra pipa. Vamos a hacer otro tipo de pipa. En los últimos vídeos en esta serie hicimos una pipa azul, la cual voló al tirón. En esta ocasión vamos a hacer otra con papel china, como dejaron ustedes en los comentarios. Así que si te gustaría aprender a cómo hacer esta pipa con penca de coco, de mata de coco. Quédate hasta el final del vídeo. No olvides también dejar un excelente like y comentar. Así que empezamos. Diablo, qué vicio. Porfa, salúdame. Soy tu fan número uno. Quiero que hagas la próxima pipa. Que lo que me saluda. Gracias por el saludo. Bro, salúdame a ver cuándo haces una culebrina. Así como le decimos aquí en Acapulco, guerrero. Pero de papel china, eres un grande en las chichiguas. Éxitos, bro. acá tenemos pencas de las que tumbé la última vez en las que le dije que iba a utilizar para hacer los chichigos como pueden ver estoy viendo a ver cuáles son las más gruesas las más delgadas las que son más duras para utilizarla aquí saco cuatro pencas cojo dos y hago de dos más pequeñas que la otra cojo dos las pongo en plan el cuadro de lo que voy a hacer, como hicimos en el último video, la ponemos en el piso, en una explanada, en algo que sea plano para ver lo que vamos a hacer. Yo las quiero hacer más o menos así, pero hay dos que van más cortos. Entonces yo tengo que agarrarlo, veo cuáles son los más gruesos y los parto más cortos. Lo parto un poquito más corto. Lo más sencillo lo parto un poquito más corto. No olviden chicos que pueden suscribirse al canal, comentar acá abajo, que les entude en el próximo vídeo, darle al like al vídeo y, y activar la campanita de notificaciones. Ahora agarramos las dos puntas de lo más corto y la unimos. Unimos las dos puntas como si fuera cada un solo, ¿ven? en esa forma agarramos las dos puntas, la unimos y le damos mucha vuelta, le damos vueltas, vueltas y vueltas. Una vez le damos vuelta, la ponemos en madera, Entonces, a los dos de hecho, ¿ven? Se fijan que de esos dos del medio hay uno que sobresale un poquito a salir abajo para que tenga más fuerza en el medio. Bien, una vez ya le dimos vuelta a las dos partes, a las pincas más finas y a la más gruesa, la ponemos en plan una T o una cruz. Ven, algo así. Recuerden que son pencas y al ser pencas serán flexibles para doblar. Así que ahora le damos vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta. Le damos vuelta, vuelta, vuelta Que quede bien durito. Bien, una vez ya le terminemos de dar vueltas, vamos a pasar ahora. A, a fijar el crono para el hilo al cuadro como queremos que sea la forma ahí lo pongo en el piso y lo doblo ven cómo se dobla ven qué frágil es doblarlo por eso les dije que iba a conseguir pencas frágiles o pencas fácil que pudiera doblarla aunque ya de por sí se doblan, pero hay algunas que son gruesas y al doblarlas se parten. Así que cogemos un lado grueso y que también se pueda doblar. Que esté entre la fina y la gruesa, que no esté muy gorda. Entonces agarramos y amarramos una de las puntas, de la más fina, de las que son menos, menos gruesas. Y la llevamos a la parte de abajo, algo así. No le hacemos mucha fuerza para que no se nos partan Ven Cogemos la otra Eso va a tener en plan forma un corazón <ríe> Y también una águila Amarramos las dos puntas Que nos queden en plan U En U para abajo como pueden ver la estoy apoyando un poquito porque le estoy haciendo un poquito de fuerza No una fuerza muy fuerte pero sí una fuerza que dobla las pencas y la llevan al nivel que yo quiero Ven? Solamente hay que darle una vuelta Si quiere le dan dos Pero yo solamente le daré una vuelta En ambas puntas Para que me dé la forma que quiero Ramos, hacemos nudos y así nos queda nuestro cuadro ahí podemos doblarlo, enderezarlo un poquito más porque recuerden que de penca como pueden ver ahí nos queda ahora vamos a pasar al siguiente paso que es uno de los más épicos fíjense bien cómo nos quedó este cuadro vamos a pasar ahora a poner el plástico como pueden ver, iba a utilizar esta pistola de silicón, pero, pero el papel china se puede pegar fácilmente y muy bien con papel, digo, con EGA blanca, así que no la voy a usar por muchas razones: porque una, es bien caliente, y dos, no es necesario porque tengo EGA. Así que vamos a pasar ahora a forrar lo que es nuestra pipa con papel china. Apoyamos bien. Perfecto. Continuamos. Como bien recuerdan En el otro video Dijimos que no íbamos A poder forrar las pipas Con una funda completa Así que vamos a para poder Utilizar solamente el pedazo en el que hace la pipa En esta ocasión Le dejamos solamente Media pulgada Quizás dos cuartos Para que cuando vayamos a doblar el papel Podamos pegarlo Me explico Cortamos bien cerita de los bordes, como aquí, pero le dejamos un espacio pequeñito para poder doblar y que pegue. Algo así. Utilizamos EGA blanca, ya que no vamos a utilizar la pistola de silicón, porque la misma es muy caliente y podemos utilizar lo que es la EGA. El papel chino pega muy bien con la EGA, así que le da... Tomamos todo el borde con EGA y lo pegamos. Vean qué fácil es, miren qué fácil, qué práctico y ustedes lo pueden hacer en casa. Ya estoy súper ansioso por volar. Hacemos el mismo proceso con toda la cometa, todos lados, hasta que nos quede bien pegada. Vean qué chula va quedando, vean qué chula va quedando. Ya la hemos terminado prácticamente. Solo nos falta poner un poquito de penta aquí. Ya lista, ya lista. Y así nos queda nuestra otra pipa, nuestro otro estilo de pipa. Esta es de penca. Yo estoy ansiosísimo por volarla, ya que esta vuela sin cola sin cola esta es una pipa para los royal o sea para los guisos y creo que me ha quedado 10 de 10 bueno gente ha sido todo por este vídeo no olviden como siempre que pueden comentar ahí abajo dejar su like compartir con sus amigos y nada pues nos vemos en un próximo vídeo y chao chao Se les quiere mucho chao